Okay folkens, her skal vi lære sammen. og vi starter med at kigge på teksten alene. Det er på spansk, og den lyder sådan her: Yo no sé por qué te quiero. Prøv at sige samme måde: Yo no sé por qué te quiero. Nummer to. Yo no sé por qué te amo. Fuerst, yo no sé por te quiero. Det betyder, jeg ved Já ikke, hvorfor jeg elsker dig. Nummer to, yo no sé por qué te amo. Det betyder detsamme. Amar og querer er detsamme, bare synonymer. Yo no sé por qué te amo. En gang til, prøv du med mig. Yo no sé por qué te amo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 yo no sé por qué te extraño. Yo no sé por qué te extraño. Y número 4. Siempre vivo pensando en ti. Det betyder, que yo leo todo el tiempo, mientras pienso en ti. Siempre vivo pensando en ti. Y vamos a probar un poco más. Siempre vivo pensando en ti. Siempre vivo pensando en di. Og du prøver sammen med mig. Siempre vivo pensando en di. Godt. Det kan du øve nogle gange, det her. Nu skal vi øve teksten sammen med rytmen. Og du får lige at høre, hvordan det lyder. Og så kan du prøve selv bagefter Yo no sé por qué te quiero. Yo no sé por qué te amo. Yo no sé por qué te extraño. Siempre vivo pensando en ti. Yo no sé por qué te quiero. Yo no sé por qué te amo. Yo no sé por qué te extraño. Siempre.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 No sé por qué te amo. Yo no sé por qué te extraño. Siempre vivo pensando en ti. Nu kommer nummer 2 och vi ska ha något melodi på. Och först så hör du melodin i klaveret. Så hör du melodin i mans Jeg synger på la la la la la la la la, og så kan du selv øve på la la la la la la, sammen med klavet. Okay, så går vi i gang. Nu kommer det så med tekst, melodi og rytme på én gang. Og du lytter til mig, og så kommer du med, når du er klar. Jo. Jo.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 Yo no sé por qué te amo, yo no sé por qué te extraño, siempre vivo pensando en ti. Gracias tú has. Y entonces es solo para practicar un par de veces hasta que puedas.